Hola, me llamo Seba e imagino que estás interesada en encontrar un tratamiento para la hipertensión. Así que antes de comprar este producto, quédate hasta el final del video donde te contaré todo lo que necesitas saber sobre Cardiox. También tengo advertencias muy importantes, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte para que no malgastes tu dinero y no pongas en riesgo tu salud. Entonces, ¿qué es el Cardiox? Cardiox es un remedio creado para quienes han fracasado en sus intentos de tratar su hipertensión. Es totalmente normal que tenga la tensión alta después de unos años, así que sepa que no es culpa suya. Aunque tome todas las precauciones necesarias, cuidar de este problema puede seguir siendo muy difícil. La hipertensión hace que el corazón tenga que hacer un esfuerzo mayor de lo normal para que la sangre se distribuya correctamente por el organismo. La hipertensión es un importante factor de riesgo de ictus, infarto de miocardio, aneurisma arterial e insuficiencia renal y cardíaca, por lo que es muy importante iniciar el tratamiento lo antes posible. Por lo tanto, si aún no has podido obtener los resultados que deseas y quieres hacerlo sin cambiar totalmente tu dieta, sin cirugía ni tratamientos costosos, deberías considerar el uso de un remedio. En este caso, Cardiox es la mejor opción. Cardiox se compone de ingredientes clínicamente probados que son esenciales para reducir la presión arterial. Tomando Cardiox, su calidad de vida aumentará increíblemente. Por fin podrá realizar las actividades cotidianas sin la preocupación de que le ocurra algo malo en cualquier momento y dispondrá de mucho más tiempo para disfrutar de su familia y amigos. Cardiox ha recibido buenas críticas de médicos de todo el mundo, lo que confirma una vez más su alta calidad y eficacia. El medicamento es natural y de buena calidad y no provoca efectos secundarios. Los clientes están satisfechos con Cardiox, y muchos llevan utilizándolo mucho tiempo. En cuanto a la utilización de Cardiox, conviene precisar que un efecto bueno y duradero requiere una utilización regular y correcta. La empresa recomienda que los usuarios tomen el medicamento todos los días. Pero mira, si vas a comprar Cardiox, una advertencia importante que debes saber es que debes tener cuidado con el sitio web donde lo vas a comprar, porque Cardiox solo se vende en el sitio web oficial. Este producto no se vende en Amazon ni en farmacias. Así que, para ayudarte, he dejado el enlace al sitio web oficial más abajo, en la descripción de este video, para que puedas estar seguro de que estás adquiriendo el producto original. Solo tiene que hacer clic en el enlace y será redirigido a la página web oficial del fabricante y podrá realizar su pedido. Una vez cumplimentado el formulario, espere la llamada de un agente que le confirmará su pedido. Permanezca atento, ya que el número puede aparecer como desconocido. Si no contesta a la llamada, su pedido no se realizará. Así que tenlo en cuenta y, cuando suene el teléfono, contesta. El pedido te llegará a casa en pocos días y solo tendrá que pagar el producto cuando lo reciba en casa. Cardiox está ahora a un precio promocional del 50% de descuento. Pero date prisa. Miles de personas en todo el mundo están descubriendo los sorprendentes efectos de Cardiox y están pidiendo hasta 6 unidades o más al mismo tiempo. Para mantener la calidad del producto, solo se fabrican 1.500 unidades al año. Esto significa que la demanda puede superar rápidamente a la oferta. Por lo tanto, tendrá que actuar con rapidez para comprarlo antes de que se agoten las existencias. ¡Ya está! Quería grabar este video. Primero para deciros que tengáis cuidado con la web donde vais a comprar Cardiox y también, si compráis el producto, haced el tratamiento exacto y tomároslo en serio. Recuerde que los problemas de hipertensión pueden causar complicaciones graves para todo el organismo en ausencia de un tratamiento adecuado. Para evitar consecuencias irreparables en el futuro, comience el tratamiento lo antes posible. Realmente espero que este video te haya ayudado y también espero que Cardiox realmente te ayude mucho a mejorar tu salud. Muchas gracias por su atención.